Nosotros estamos acompañando desde nuestro trabajo a la Organización de Productores Independientes de Piraí y también en el marco de nuestro trabajo trabajamos con otras organizaciones de productores y en todo el territorio norte, noroeste de Misiones. un equipo técnico interdisciplinario, agrónomos, trabajadores sociales y, y trabajamos en varias líneas hace, desde el comienzo de la organización, básicamente. En la línea de tierra se han trabajado primero lo que es el asesoramiento, asesoramiento para Situ distintas situaciones de tenencia de tierra en, en la organización para resistir los desalojos y en la organización para gestionar eh, este gran logro que hoy tiene PIP que es conquistar nuevas tierras eh, en base a un proyecto de ley de expropiación de tierras a la empresa Alto Paraná que hoy cambió el nombre y es la empresa Arauco, el, grupo, el mismo grupo económico cambió el nombre. año que luchamos ¿eh? empujando pinos. Sí, que hace siempre hace problemas en el salud acá siempre cada año cuando empieza a florecer viste el polo. los chicos sufren del sufren del respiratorio y de asma pulmón de las vistas y sales grano, cerracas ¿sí? y te entra todo hasta la cama bolas comida poner en el agua es un Impresionante la enfermedad que hay acá. Desde un principio, la organización hace, desde el 2003 hacia acá veíamos que en la zona no hay trabajo, mano de obra, que por la empresa nunca dio mano de obra más. Se, con la maquinaria que vino, se terminó la madera ahora y eh, nosotros necesitábamos de, y veíamos que había falta de, de tierra, algo no podemos, y este, el municipio de Piraí tiene 147 años y la empresa siempre dominó el previo completo de la superficie del territorio que tiene el, el municipio, entonces no había para desarrollarse, por eso hicimos, arrancamos el 2004 pidiendo previo que nos no entregue. La empresa, porque la empresa saca ganancias, lleva invierte en otro lado, y acá no se invierte dentro de la provincia ni en el municipio. Y el país recauda, pero con impuestos muy poquitos, y la ganancia se va todo a todo otro lado. Entonces, la persona que vive acá eh, siempre fue explotado y nunca le, no le sobró nada. Entonces, a partir de ahora, eh, lo que queremos hacer es producir alimentos dentro de esta tierra que tantos años se ocupó. primera etapa de 166 hectáreas eh, se está haciendo la o sea, producción ¿no? de la mayoría es para el autoconsumo las plantaciones de, anuales eh, distribuidas para cada familia más o menos en una hectárea y para uso del autoconsumo que eso es una de, de los de lo que se acordó ¿no? en la cooperativa de que para que tengan el autoconsumo cada familia se le va a otorgar una hectárea y después está el trabajo cooperativo que se hace trabajo en conjunto que por ahí en algún pedazo podemos hacer como experimentar uh -huh. usar para experimentar ah, sí. entonces decía, bueno, si está esa media hectárea detrás del vivero, nosotros con Raúl eh, sobre todo con Raúl porque es una cuestión más productiva y si se suma un grupito de, de compañeros de PIP en esa media hectárea poner maíz probar más denso, o sea el maíz uno por uno, sí, medio sí, por sí, uno sí. se puede hacer de nivel Pues nos vamos a plantar por el cura de nivel porque están los tocos es muy importante lo que él dice. Sí. Por echarle el domingo, que venga uno o dos de cada grupo. Es un rato. Sí. Son tres palos y un piolín. Yo no quiero poner por otro sable, porque por otro sable me va a frenar a mí esto un año. No tenemos producción. Acá, que, que la que, que sea una mayor. hectárea, que sea pero amplio si para, para bueno, probar, bueno, una... no, probar la claro. semilla. Entonces, espero eso nosotros si podemos, podemos más circular y más junto. pensar qué pruebas hacer para el próximo año. Sino que vamos a usar un pedazo para probar. Sí. Porque si no esta discusión que plantea Carlos es, es infinita. Claro. O sea, yo digo que hay que cuidar la tierra él dice que hay que sacarle planta. Bueno, pero si se puede hacer dos producciones de maíz, en la segunda producción se puede poner eso y dejar, ya que, cosa que pase el invierno. Lo que tiene la mucuna es que con el frío muere. A mí no lo que no me gusta es que no, no, no lo sirve para nada. Que? Tenemos bueno, que abonar. La tierra es muy, aparte, muy duro, seca. No, y aparte está muy contaminada que tenemos que curar la tierra también. Entonces por ahí una de no está mal la idea también de... Sí. El tonos a uno verde incorporan nutrientes, incorporan claro, materia no. orgánica al suelo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, sí oxígeno, Esa todo capa todo. que decía las raíces ayudan a que sí. se, se mejore la estructura del suelo. Sí. El ministerio para el cual yo trabajo, vienen acá y dicen, ajá, está lograda la plantación de pino. Viene de la plantación de, de, de, de, de, de pino ¿Sí? pinos grandes uh -huh. y este, cosecharon el pino y regaron con herbicidas. Es un cóctel, son muchos herbicidas, que hacen que la vegetación natural quede... destruyen la vegetación natural, para que cuando ellos vuelvan a plantar este pino, ¿sí? la vegetación sea fácilmente eh, controlable como, como, y que tenga el tamaño este. Posteriormente a esto, ellos vuelven a echar herbicidas, ¿sí? Hasta que, hasta que las plantas tienen un, un tamaño como, como podemos ver allá a la derecha. ¿sí? O sea, en ningún lugar del mundo crece, o en pocos lugares del mundo crece el pino como eh, aquí en Misiones, por las condiciones ambientales de casi 2.000 milímetros de lluvia y temperaturas este, aptas para el desarrollo de estas especies. ¿no? Esta poda... ¿Ves cómo acá está cortado, está podado? Esta poda es este, subsidiada por, por toda la sociedad, ¿sí? O sea, la sociedad este, le paga eh, a las empresas forestales tres podas. Tres podas. Esta más otras dos más. Esta es araucaria para, para madera. Entonces, también van haciendo raleos, ¿sí? Lo, eh, tienen más o menos el mismo tratamiento. Eh, eh, van, van raleando, o sea, van dejando los, eh, van dejando los árboles este, más gruesos y los otros los, los cosechan y, y, y, lo, y en este caso ya está para el aserrado. Una casilla acá, otra más allá atrás, acoplado donde llevan los plantines y ahí están las mochilas con el, con el que echan el herbicida. Muchas, una, dos... En esa mochila nosotros aplicamos los venenos, los, ¿qué aplicamos? Randá, más que randá, viste, porque es así es prohibido, ¿viste? Mm. porque mucho la tierra le, le, le, le perjudica, ¿viste? y más randá y tordón, ¿viste? porque tordón nada más que unos brotitos para matar, ¿viste? Mm. pero ese en una vez solo uno se aplica y después ya no lo aplica más. Vos tienen que de evitar esas cosas, ¿viste? tienen que tener la máscara por la cara, no fumar durante después vos estás trabajando. Y más cuando van a venir en tu campamento a cocinar, tiene que bañarse, sacarse la ropa y con ese un, una parte sola. ¿viste? ¿Y eso hacen? Eso nosotros hacemos así. Bueno, esta era la máquina que yo trabajaba. Yo me arrepentí porque trabajé mucho tiempo con la mares, con, el, con ese aerotóxico. La verdad que me arrepentí. sí yo trabajé adentro del Previo Alto Paraná del año 96 hasta el 2012, y bueno, ahí tuve mucho tiempo de preparadores agroquímicos, tóxicos. Siempre se aplicaba la herbicida en zona en mucho viento, 13, 14 kilómetros por hora y eso afecta al medio ambiente, el agua y la comunidad. El proceso más grande, cuando era líquido, nosotros preparábamos la dosis. En la yacto, en la mochila, nosotros preparábamos. Y se lavaba, anterior se lavaba el arroyo, la, la mochila. Pero lo primero, viste, cuando uno acá había poco trabajo, no había trabajo, no, ¿y qué tenía que hacer? ¿Tenía que hacer? Otra cosa no había. Porque anteriormente, no, no, ellos no, no, no te ponía el, el protector de antes. Y, o sea que se fumigaba y la, tu señora estaba embarazada, venía a lavar tu ropa y eh, todo. Decía a mi señora, no, la mochila, Dios, el veneno que vos traes, por tu ropa traes ella está embarazada y mi nena tiene 12 años y ahora de Branco Pamo tiene que ir al dorado porque yo quedé solo acá. <risa> tengo dos chicos que nació cuando yo trabajaba en el no, no, no, Ellos siempre andaban enfermitos, eso, todo, pero uno no, no, no sabía si estaba enfermo de eso o no. Pues yo sabía que era veneno, yo sabía. Pero lo de alto para nada no hacíamos la, la salud preocupacional que si salía pero ellos nunca te decían que yo tengo. Tengo dos do compañeros de trabajo que falleció, pues, supuestamente del, del, del veneno, pero nadie tiene una prueba un papel que es, Tengo uno que falleció a los 52 años y el otro a los 53. Martín es el apellido, el otro es Fernández, Celso Fernández. Antes, cuando, antes que venga lo alto Altos Paraná, acá, antes del 96, 95, todos teníamos trabajo eh, eh, saludable. Trabajaba, había macheteada, carpía. Eh, del patrón, te, si vos tenías 60 años, te tomaba, y, te, y Había mucho trabajo acá. Cuando vinieron los Altos Paraná, no. Yo, eh, cuando terminó mi empresa, yo siempre estaba con, con Peipe. Siempre, desde que ellos empezaron. Pero la, nuestra empresa o sabían algo de Alto Paraná, que yo estaba ahí ellos te, te decía, no, vos no tenés que estar ahí. Pues yo sabía que Peipe estaba peleando contra el, el, el veneno, contra el veneno. con su nombre está ahí Juan bueno, dice que yo salté el primer sábado y recuperé el creo que era el juego a la mente para quemar estamos quemando la parte que no se quemó porque que estamos quemando nosotros porque no vinimos a trabajar el juego, sino los demás de los vecinos. Si quemamos, queman igual. Entonces, nosotros no decidimos quemar de la cooperativa, quemar para que otro no venga y pase en el, en el espacio que dé alto para nada. Este la es la cooperativa y esto. Por eso se trabaja los jueves en cooperativa y los sábados se recupera lo que no vienen. ¿Están contentas? Sí, contenta, porque te, al fin tenemos la tierra que tanto el año se, se recuperó. Se, siempre prometían, prometían, pero nunca nada. Y ahora estamos limpiando para plantar lo que siempre queríamos. Y es un logro que nosotros muchos años venimos acompañando y gracias a Dios hoy tenemos... Estamos contentos, orgullosos que estamos, mucha gente decían que nunca se iba a poder, pero ahora estamos quemando lo que es de la cooperativa que para nosotros. Esto es, es como emprestado el día de mañana sigue para otro integrante, este de la cooperativa, porque es de la cooperativa, es un uso que nosotros tenemos que usar y el día de mañana cuando no queremos usar más, devolvemos la cooperativa. Estoy contenta de que eh, estoy, estoy acá, con muchas compañeras, con eh, la profesora que viene de lejos, pero igual se arriesga, con Karina también que viene y nos apoya muchísimo. Y eso, gracias a todo el, el, el movimiento de mucha gente, estamos acá. Haciéndolo. y fue una gran posibilidad de, en realidad de, de que muchas mujeres más se, se exigieran a estudiar porque también estaban en la misma situación que, que estaba yo. Es como un, un, un ingreso más en, en el hogar pero que también eh, a partir de eso también nos exigen a, a que podamos terminar los estudios y que también eh, corre a, a favor nuestro obviamente porque para el día de mañana podamos ser eh, podamos estudiar otra carrera y... O sea, está muy bueno porque gracias a la organización pudimos obtener muchísimas cosas y... Esto de la escuela para adultos es, es buenísimo porque nos ayuda mucho y también eh, en casa podemos ayudarle a nuestro hijo. Cuando empezamos fuertemente con esta bandera de la lucha por la tierra, fue pensando a que estos pinos pinales, que están detrás de nuestras casas, pudieran correrse, retirarse de alrededor de nuestra zona, y que nosotros esas tierras podamos utilizar para producir alimentos, para trabajar. En este momento estamos sobre las tierras ya ganadas, las tierras liberadas de los pinos, acá está el sueño cumplido de que se retiren los pinos detrás de nuestras casas. Y bueno, en esta, en esta media hectárea tenemos pensado trabajar con invernaderos ¿sí? para la venta y también hacer experimentos. ¿sí? Lo que decíamos era empezar a experimentar el trabajo en conjunto con los técnicos de la Secretaría de Agricultura. Yo soy Silvia Costa, de la organización de PIP y esta es nuestra pequeña producción, que vamos a ir adelantando de a poco todo a pulmón, y falta mucho, este, el, tema, el sistema de riego falta, y la media sombra porque chupa, el sol chupa demasiado rápido el agua. Calor. Tenemos un poco de todo, lechuga, ahora sembramos, nos pusimos semilla de tomate, morrones, cebollitas, eh, zanahoria, que este tenemos que recuperar la tierra porque se lavó mucho. Tenemos tomates, más para allá tenemos la parte de la semillita que está saliendo si quieres ir mirando. La idea es que esto que. Salió, cayó de los pinos que ya son secos, le pongamos abajo para que la, la fruta no caiga sobre la tierra y se pudra. Esta era la, la parte de, la, de preparar es? los plantines, entonces se hace la plantación todo junto de lechuga, hicimos acelga que después fuimos trasplantando el cebollín y más adelante tenemos eh, perejil sí, donde ya eso ya va a quedar acá. Cada familia tiene su proyecto de huerta, detrás de sus casas. Este proyecto de vivero nació con la idea de que nosotros podamos capacitarnos para tener muda de plantines, todo tipo de verdeo. Y bueno, y somos 60 las familias que nos animamos a decir, bueno, vamos a armar la cooperativa y vamos a remangarnos a trabajar en conjunto, teniendo en cuenta siempre y en principio garantizar el autoconsumo en la mesa de cada uno. Todo un, un desafío, cómo organizarnos ¿no? dentro de esas tierras que eran pinales y que hoy, como estamos viendo, son, son hectáreas liberadas de los pinos, que son... que al mismo tiempo parece mentira, nos agarra como una nostalgia recordando cada lucha. Eh, recordando también a, a varios compañeros que hoy no están, ¿sí? Eh, yo estoy pisando la tierra así que me agarro, no sé, me agarro una emoción, una alegría. Sobre todo recordándole a Eduarda, que ella fue una compañera muy importante. Ella fue vicepresidenta de nuestra asociación y ella decía, no sé leer ni escribir, pero tengo las ganas, la fuerza de poder darle otro futuro para mis hijos. Nos trataron de, de cruzacalle, de piquetero, y bueno, como toda lucha tiene su costo, también eh, fuimos perseguidos sí por la policía fuimos perseguidos por la misma empresa estamos denunciados por usurpación cuando nunca tocamos ni medio metro de la tierra de la empresa siempre tratamos de en, hacer los pasos en forma legal esos son los troncos que quedaron de los pinos ¿sí? de los pinos que estaban acá ya cerquita donde quedan los tocos más o menos así quedan de alto así que es un monte es montón de troncos de pino que antes estaban ahí detrás de nuestras casas. Todo, es linda tierra y tierra nueva, ese cuando vos ponés cualquier cosa va a salir de ahí. Sí. Aunque la tierra esté quemada no, no importa. No, ese no importa, ese no importa. ¿Por qué? Y ese porque tiene mucho, mucho chucho abajo diciendo no hace nada. Esa buen... enseguida va a recuperar tuito. ¿Es buena tierra? Sí, en buena co tierra, colorada.